Puede que ahora la luz se vea lejana, pero hagas lo que hagas, jamás dejes de avanzar, dice... Eras así, pero ¿qué fue lo que te hicieron? Te dijeron que el cielo sería tuyo y lo creíste Tú sentiste un amor que al final fue una pesadilla Mil espinas en solo una rosa Ay, Maltrato, maltrato psicológico Es ilógico que, que sigas tú. mi amiga me duele cada sonrisa fingida Que me esbozas en tu obra de teatro personal Tal vez si ellos no lo notan ya no te preguntarán Va. No es secreto tanto miedo que segrega tu cuerpo Al intentar siquiera expresar tus sentimientos no es un juego el amor, pero él quiere ganarte. Esto se trata de sanar, más tienes heridas graves. Ya no sabes ni siquiera cómo hacerlo sonreír. Donde no. está que el caballero dulce que un día conocí. Me preguntas entre llanto, duele tanto verte así. Yo quisiera liberarte y no, no lo puedo hacer por dice. ti. la decisión es solo tuya, pide ayuda. Que tú sientes que eres débil, tal vez sí, pero dime qué prefieres. ¿En verdad te quieres ver en 10 o 20 primaveras? Aun sufriendo y pensando cuando va a cambiar Sola no te quedarás No dejaremos que te hundas Es que tanto has aguantado Eres más fuerte que muchas Solo queda dar el salto Dolerá más ganas algo Que es lo único importante Y se llama libertad Sí Toma mi mano Solo queda dar el salto, dolerá más ganas Algo que es lo único importante y se llama libertad Todo es cuestión de creer que es posible Sí, Eres una creación perfecta, eres invencible oh. Sakil so 2015, en otra época Serían dos estudios